Bueno, ¿qué os puedo decir? Eh, como dije en el video que estaba haciendo captura de pantalla. Eh, más de 2.000 euros de equipo en esta prueba. Y, y no es que esté tan convencido. No puedo dar una opinión porque sería mentir. Y para eso tengo... Tengo una... ...una conducta, entonces no puedo. Hice un vuelo solo con el S23 de Samsung, el Plus. No sé si pedir el Ultra también y hacer pruebas con el otro. Entonces tener una mayor visión de, de crítica a la hora de hablar de estos terminales. Pero bueno, en principio eh, sí que es, es formidable el teléfono, las cámaras son espectaculares. Pero yo lo que necesito es conectividad. Necesito que el dron a dos kilómetros me dé una imagen fluida y no se corte. Hoy hay un poco de viento, es un día extraño. Sin embargo, bueno, cuando hay árboles, siempre me pasa que si quedo en una línea detrás de árboles, se corta la señal. Sea el Okusin, sea Wi-Fi, sea el Wi-Fi, sea lo que sea. Siempre me pasa. Entonces, eh, al final yo siempre digo eh, todo en los últimos dos años he hecho todos los videos con el vivo i 70 y me ha sobrado por menos de 200 euros estoy metiendo un equipo de más de 2000 euros y tengo problemas de conectividad lo cual no me da ninguna gracia entonces vamos a ir eh, haciendo un par de tengo que cargar baterías voy a probar el mini el mini aunque el Air 2 es el que tiene mejor conectividad. Voy a probar el Mini 2 también. Inclusive tiene mejor conectividad, según muchos youtubers, que el 2S. O sea que... Y ni hablemos de viejos drones, ¿no? Pero bueno, yo los paso a FCC. Y creo que con este es lo que voy a hacer. No he bajado a este terminal la aplicación de FCC. Porque no lo quería contaminar. Quiero hacer varias pruebas primero, antes de ponerme a hackear cosas. Pero luego lo voy a hackear y voy a hacer que que vayan FCC a ver qué tal hoy es un día espléndido de colores etc. pero bueno la verdad que ahora se cortó un poco el viento no te digo pero bueno es un viento así que va y viene Mirá estos cuánto me van a dar mira se compra todo tipo de vehículo en serio pero vos? pero tiene idea de lo que vale esto porque qué me van a dar a ver yo lo llamo a ver qué me da igual me sirve eh, tremendo día entonces bueno aquí estamos con el baticonor y, y nada Seguiré haciendo pruebas Ya les digo, voy a cargar la batería Y si mañana está el día así espectacular como hoy Voy a aprovechar los colores Me tendría que ir a la montaña, pero bueno Ya ese es otro cantar Porque implica más tiempo, más kilómetros Pero la verdad que tengo que ir a Por lo menos al balcón Y... Les digo, en la montaña Y ahí eh, Ver un poquito el tema de... ...de la hora dorada y, y cómo se ve todo en, en este terminal. No quiero dar, dar eh, información, no quiero aventurar hipótesis. Eh, pero... No quiero aventurar hipótesis, pero... Eh, ¿Por qué estoy verde? Mira, No quiero aventurar hipótesis, pero... ...no me ha convencido. Este es un vuelo que no me ha convencido porque he tenido cortes de cortes de imagen que no, no puedo tener a esta distancia, a esta altitud y en estas condiciones. Eh, más allá del viento, o sea, el viento ahora es mínimo. No es el viento que hubo en otro horario. Y, y no, no acepto que por el valor que tienen estos equipos esté pasando lo que está pasando. No lo acepto. Batería en dos. I'm going to go one. one. the Voy a encender el mando y el dron. Chequear un poco las hélices que estén bien puestas. Ahí ¿Eh? estamos. Acá hoy vuelo con el vivo, no, no tenía batería. Lo dejé encendido la última vez que volé y estaba en 3 el Xiaomi, lo tengo de cámara y vamos a volar con el S23 Plus lo cual hace que este equipo eh, supere los 2000 euros así que con cuidadito a ver verde, verde, vamos a entrar mm, acá que hay, ah vale eh, wow, qué guía, no quiero guía de nada Mini 3, DJ Mavic Classic, DJ Avatar, seleccione, yo no sé por qué si hay 2S, DJ Mini 2, DJ Mini C, DJ R2 bueno esto no lo tenemos por qué ver, uff, sí que me lo hizo ver eh A ver esto es lo que me hace es gastar batería Saca las palancas de control, presiona el botón de encendido del control remoto una vez luego vuelve a... Ah, pero qué tarado, claro. Tengo que conectar esto. Aquí, eh, aún no lo había hecho. Aceptar. Y ahora sí. Aceptar. Ya lo tiene detectado. ¿Es necesario actualizar vuelo seguro? No me interesa en lo más mínimo ningún vuela seguro. Comprobaciones previas. Despegue en una zona abierta sin alrededor... Suba el volumen para ver sí, si, eso es verdad que a veces lo tengo bajo porque cuando miro alguna película ja. El tema de las hélices que este drone es jodido Porque tiene un clic. Hay que chequearlo un poquito, que esté en posición No se te vaya a salir una hélice en el vuelo No volver a mostrar Y bueno, ya está permitido el vuelo Voy a despegar automáticamente Vale, dejo ahí, se enciende, cuidado los dedos no estuvo muy bien del todo el despegue pero bueno. Ah, se me enganchó. Se me enganchó una palanca en el... Sí. Bueno, solo podemos parar. Mano no se vio porque apreté mal, como siempre, este teléfono. Pero bueno, probando el S23 de Samsung. El drone va trabajando solo, ¿ven? Va haciendo la foto esférica. Lo que puede joder la foto esférica es el viento, ya se los digo. Puede salir movida, pero bueno, vamos a hacer lo que podamos. Las gaviotas me lo miden. Generalmente la gaviota no se acerca del todo a, a un dron, Si sí lo hace. bueno a ver dónde me lo marca aquí se está grabando la pantalla vamos a darle al Mavic Air hay viento aquí tengo que hacer un despegue manual porque no tengo ganas de no tengo pista y no tengo pista y además como está, bueno, están bajos de batería todos estos aparatos. Hoy vamos a volar con más de 2.000 euros, ¿vale? Un equipo de más de 2.000 euros. Así que yo diría que tengamos cuidado. Vamos a ver dónde tengo las cosas. Primero. Aquí, Fly.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 Mini 3, DJ Marvel Classic, DJ Avatar. Si te lo seleccione. Yo no sé por qué dice hay 2S. DJ Mini 2, DJ Mini C, DJ Air 2. Pa, pa, pa, pa, pa. Bueno, esto no lo tenemos por qué ver. Uf. Sí que me lo hizo ver, eh. A ver. Esto es lo que me hace es gastar batería.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 Está a 4K, 30 FPS. Hay mucho viento, ¿vale? Pero bueno, no es problema. Le voy a sacar una fotiki una para que vean cómo, cómo está la cosa. A mí no. Vale, ahí está. Tenemos 54 de batería, que es muy poco. Así que voy a mover ya la, las pilas. Vamos a ver qué tal el Samsung. Bueno, para empezar se ve fantásticamente la pantalla, es una pantalla que, claro, ultra nítida. Y estamos en 5G, así que esto tendría que ir de maravilla. Ya me aventuré, como verán. No esperé nada, no hice ninguna prueba, no calenté motores porque ha subido un poco la temperatura. Eh, voy a ir a ver el, un parque que hay acá, que no sé por qué está... No lo han habilitado. Hay mucho corte, hay viento... ...alcanzó la potencia máxima, vale, está peleando contra, contra el viento, vale, lo voy a llevar ahí. Y por eso es que está el parque este eh, cerrado, es porque lo están limpiando. Cuando dice que alcance la máxima potencia, no sé cuánto, es porque hay mucho viento, vale. Hoy no es un día bueno para volar, este drone es muy potente y bueno, con algunas mínimas habilidades... Puede ir bien la cosa La verdad que se ve estupendamente Veo súper nítido Pero he tenido cortes Y para tener un equipo de más de 2000 euros A 50 metros Y a 400 metros de distancia Bueno, es lamentable, la verdad Hay que saber bien dónde estamos Para volver, ¿vale? Yo sé exactamente dónde estoy Que es allí No tengo cuadrícula ni nada Porque no he hecho una... No he hecho nada con este terminal, tengo que hacerlo, la verdad. Tengo que hacer comprobaciones. Ahora lo voy a bajar y las voy a hacer porque no las hice, lo cual es un penal. Lo tendría que haber hecho previamente, como siempre, a lo indio. Y yo te debería estar por aquí, por este ombú. Ahí estoy, ¿ven? ¿eh? Ahí estoy. Hay una columna y una gaviota jodiendo, atacándome el dron. Ahí la percibo a la gaviota. No lo pueden ver, pero lo pueden oír. Pueden oír la gaviota rompiendo las pelotas, como siempre. No es que esté cerca del mar, pero ellas siempre están así. Hay un poco de viento en altitud, por eso, bueno. Ya lo voy a traer y a tenerlo aquí. Está en modo normal, por eso va tan veloz. Voy a cambiar esto. Ya están los... Ya están los sensores detectando, ¿vale? No quiero que detecten nada. Vamos a darlo vuelta. Están detectando el suelo, están detectando otras cosas. Tengo que, que poner en más corto el, el tema ese. Vamos a ver. En vuelo, altitud máxima, altitud máxima, distancia sin límite. Joder. ¡Jolines! Los 2000 euros se podrían haber ido a tomar por culo 100 metros es suficiente para la vuelta Memoria interna, no sé cuánto viene Ahora, ¿por qué no me deja cambiar el modo de vuelo? Está en modo N, no me lo deja cambiar A ver si corto esto Corto la grabación Ven que no me deja cambiar el modo Así que voy a hacer algunas cosas aquí Ta, ta, ta, ta. Bueno, la brújula está normal No me pone nada Calibrar no sé qué Control cámara, transmisión, info pa, pa, pa, pa, pa. Estoy con la actualización Esto para que vayan viendo también qué es lo que tengo El transmisor, definición HD Banda dual pa, pa, pi, pa, pa, 5 Hz Me pone inestabilidad Bueno, no, está bien Cámara Formato MP4, pa, pa, pa, de CineLike vale. Antiparpadeo a 60 Hz. La memoria de 56 GB más coso. Vamos a poner una cuadrícula que siempre viene bien. Métrica, metros, kilómetros. Búsqueda de objetivo. Al activar esta función, la aeronave busca objetivos automáticamente y los muestra en la vista de cámara. Disponible para disparo único de grabación. Nada, nada, ajuste de ganancia de posición, no. Modo seguimiento tampoco lo, lo voy a poner ahora Permite rotación, más. está todo en orden Lo único que es, voy a cambiar acá Porque me pone en modo normal en el mando Pero yo estoy en modo trípode Ahora, modo cine Vale, como me quedan 35 baterías Lo voy a traer, lo voy a bajar en la mano Y eh, lo voy a, le voy a cambiar la batería, ¿vale? Pero voy a seguir grabando la pantalla Ven, no te preocupes a ver, es que hay viento y está compliquete No le puse filtro, la verdad que le podría poner un filtro, dada la hora Pero bueno, después lo hago en edición, le pongo un poco de color y ya está A ver si lo puedo bajar sin que me corte la cabeza ¿Ven? Vale, perfecto Ahora, dejo el mando acá en el piso un minutín Voy a apagar el dron para cambiar de la batería Permiso Ahí va, ahí van a aparecer Los datos de que está apagada La batería Vale, uy Bueno, estoy tirando cosas Verdaderamente caras Al césped, espero que no haya un chorete Porque nadie junta la mierda Y después es lo que pasa Venís y meto la cámara 4K En un chorete Y no es justo Dado que yo sí junto a la mierda bueno, ahí lo apagué, ven que dice aeronave no conectada al control. Ahora voy a encender el dron. Ahí lo encendí. Y lo que aparecerá es que está conectado ahora. A ver cuántos satélites tengo. Ahí se está conectando. Como dije, le podía poner un, un filtro, pero aquí se ve bastante bien. Despegue permitido, voy a despegar en automático. Dejo que... El Please check it on the map. Please check it on the map. Video. Joder. Joder. Bueno, no hay forma de que pueda grabar A ver. en altura ahí. Ahora le doy. Ahí está. Ahí lo despegué. Lo despegué de la mano, no se vio porque apreté mal, como siempre, este teléfono. Pero bueno, probando el S23 de Samsung. Nada, perdón, que le estoy hablando a la otra cámara. Vamos a hacer otros, otras pruebas. Voy a hacer una foto esférica, ¿vale? Para eso tenemos que ir a, a los quick. No, eh, tenemos que ir a panorámica y voy a buscar esfera. ¿Vale? Ya está puesta. Así que lo envío mmm, por ahí. Como están jodiendo las gaviotas. Ahora les voy a mostrar las gaviotas jodiendo. Le doy. Y va a empezar solo, como hay viento puede ser que la costura de la foto no sea del todo buena Pero bueno, les voy a mostrar las gaviotas ahí Ahí están las hijas de puta ahí. El drone va trabajando solo, ven haciendo la foto, esférica, lo que puede ser la foto esférica es el viento, ya se los digo, puede salir movida Pero bueno, vamos a hacer lo que podamos Las gaviotas me lo miden, generalmente la gaviota no se acerca del todo a un dron Si sí lo hace, si sí lo puede hacer un halcón, un halcón sí que se te tira Pero bueno, la gaviota no pulsa aquí para ver los formatos de salida de video original eh, no sé qué pasó, a ver. Vamos a ver algo... Mm -hmm. Vamos a ver aquí si hizo la foto... Parece que sí, me parece demasiado, a demasiada velocidad... Pero bueno, la voy a descargar... Aquí, perdón... La descargo en el terminal para tenerla, si no, no se guarda... Se apagan el... archivo descargado al móvil, perfecto... Vale, ahora me voy a salir de foto esférica, me vuelvo a video... Video 4K Y me quedan 44 de batería Voy a partir, voy a hacer picadillo de gaviota Aunque me cueste carísimo, pero va a ser épico Porque no puede ser que no se pueda estar tranquilo Las escuchan, ¿no? ¿Se acuerdan los vuelos con el avión? Con el, con el pues 51 Mustang, ¿no? Bueno, eso es lo que hago con, con el Air 2 bueno, me avisa ahí algún detalle que desconozco. A ver, ¿dónde está mi coche? ¿Dónde está el DeLorean? Está por. ¿Eh? ¿Dónde está mi coche? Ah, debe ser este. ¿eh? A ver si es ese 39 de batería, ya lo tengo que traer. Hagamos memoria de que hay... Eh, ¡Qué fino me pasó ese! Hagamos memoria de que hay viento. Y bueno, la verdad que este terminal es fantástico. Tengo que sí hacer un vuelo sin viento porque... En fin. El viento saben lo que pasa. Pero bien, la verdad. Una visual increíble. Estoy calculando la distancia para no darle ni a un árbol, ni a una antena, ni a un cable, ni a una columna. Eh, ahí está el... El Baticonor, Voy a apuntar el mando hacia donde está el dron porque hay algunos cortes. Ahí está, ahora hay cinco sacándole la, la, los neumáticos, ¿viste? Y la llanta. Vale, 60, 50, yo creo que a 50 metros está bien. Vale. Nada, lo voy a traer para acá porque la batería va cayendo. Y hay un montón de cortes, pero bueno, me imagino que serán por el... Por el día, por el viento y por la altitud Ya iremos viendo con el tiempo algunas otras pruebas Esto no puede suceder, ¿eh? Yo lo estoy diciendo como normal, pero en verdad no puede suceder No puede haber cortes de imagen En ningún caso, con, con el, lo que les digo de, de lo que ha costado esto, ¿no? O a ver dónde estoy Esperen que por un momento me he perdido Uy, la conciencia, me he perdido a ver, tengo que volver a ponerme en línea 35 de batería. Lo escuché que pasó por encima mío, pero por un momento me he perdido. He perdido la referencia. ¡Wow! No, encima lo bajé sin querer y me saltó el. Sin querer lo bajé y me saltó el. Los sensores, vale. Viene de ahí. Aquí yo tendría que estar en el árbol que han podado. ¿Dónde estoy? Es que quedé totalmente a la sombra. Aquí no estoy. ¿Y dónde estoy? A ver el mapa. Estoy sin mapa, cosa que pasaba en algunos casos mucho. Me ha pasado varias veces de estar sin mapa. Vale, ahí no es. Aquí tampoco es. Me podar... Uy, no. Me podaron el ombú y no sé dónde dónde estoy. Yo pensaba que estaba ahí, pero igual me pasé. Lo escucho, lo escucho, o sea que... A ver. Ah, vale. Ya lo veo. Lo voy a traer para aquí urgentemente porque no tengo batería. Por un momento me perdí. Me perdí tremendamente. Así que venga aquí. Ese árbol que está ahí, que es como una mancha seca, lo han podado y me han quitado la... ...la referencia. ¿Por qué está en modo normal de vuelta? Mano, a ver. Modo normal, baja velocidad, modo cine. Se ha cambiado otra vez solo, eh. Tengo que hacer algunas actualizaciones para para que esto no pase. Estoy con muy poca batería. ¿Y qué pasa? Cuando hay poca batería el dron baja donde sea. ...tiene orden de bajar, así que... Así que nada, ahí está Y bueno, así está la cosa ¿Han visto el viento? Miren ¿Eh? Hay mucho viento, no solo en superficie El tema es que cuando paso la altitud, el viento es muy superior entonces no es día de, de pruebas, pero bueno, como está lindo lo que es luz, nada. por Porgua. Cortamos ahí y cortamos. Oh, oh, here I come. Oh, here I come. Oh.